Nos empeñamos en cambiar el sistema, pero al final del día muchos tenemos que recurrir al propio sistema ya que dependemos de él para alimentarnos, alojarnos, etc. Y de forma consciente o inconsciente, Sustentamos ese sistema que queremos cambiar. Nuestra dependencia al sistema nos crea miedos e inseguridades que impiden que podamos enfrentarnos a las situaciones injustas que se producen a nuestro alrededor. Últimamente, solo cabe agachar la cabeza y portarnos bien. Lo demás puede ser demasiado. Si el sistema fuera esta silla, nosotros nos encontramos sentados en ella. Para moverla, lo más fácil es que nos levantemos y la movamos. Para ello necesitaríamos apoyarnos en el suelo. Es decir, para cambiar el sistema, entendemos que nos hace falta un apoyo fuera del sistema. Por eso surge este proyecto. Demo es una moneda social online desarrollada por miembros del 15M en la isleta, Las Palmas de Gran Canaria, con la que intercambiar productos y servicios con una asignación mensual mínima para todos sus miembros. Renta básica universal. Demo es el acrónimo de Democracia Económica en Moneda Social, y la idea consiste en dar la espalda al sistema económico actual y proponer una nueva forma de funcionar que no nos suponga un aprendizaje costoso. DEMO no es más complicado que hacer una transacción bancaria. Resumen. DEMO en tres pasos. 1. Recibes un sueldo mensual en moneda social con una compensación o penalización según tu aportación al sistema. Se considera que aportas cuando das más productos o servicios de lo que recibes. 2. Compras y vendes con otras personas a través de transferencias realizadas en la web. De esta forma, damos la espalda al sistema actual y construimos una alternativa más justa. 3. Al principio de mes, antes de recibir tu sueldo de nuevo, se cobra un porcentaje en concepto de colaboración sobre tu saldo. Esta colaboración es el mismo porcentaje para todos los miembros. Eso es todo, pero vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Quieres un sueldo para toda la vida? Para formar parte de DEMO, regístrate gratis. En el momento del registro, debes indicar qué productos o servicios son los que podrías aportar. También podrás modificarlos más adelante. Podrás consultar las aportaciones del resto de usuarios y contactar con ellos a través de la web. También puedes usar el Market. En él, puedes anunciar aquellas cosas que puedes ofrecer o que necesitas puntualmente y apuntarte en los anuncios del resto de usuarios. Al contrario de cómo funcionan las cosas actualmente, nosotros no tenemos una varita mágica para inventar dinero. Los demos solo se crean cuando un usuario se registra en demos o cuando se aumenta la renta básica. Dicho de otra forma, al registrarte, el valor global de demos crece y eso se refleja en el incremento del dinero en el fondo común, que es el lugar de donde salen los sueldos. Nuestro interés es que el dinero en demos sea un reflejo del valor humano del conjunto de personas que participan en él. Una vez hayas conseguido lo que estabas buscando, necesitarás una conexión a internet para iniciar una transacción con la que pagar. Necesitarás conocer la cuenta del usuario al que vas a pagar o al que vas a cobrar. La persona a la que se cobre deberá confirmar la operación introduciendo el PIN de su cuenta. Al tratarse de una moneda online, no hay dinero físico. Al final del periodo, actualmente a final de mes, antes de cobrar de nuevo, se aplica un impuesto en concepto de colaboración al saldo de tu cuenta. Esta colaboración es un porcentaje igual para todas las cuentas. Con esto, evitamos que la riqueza se acumule en unos pocos y conseguimos mantener constante el dinero en demo. Pero no te preocupes, inmediatamente después de aplicar el impuesto, se asigna el sueldo. Dependiendo de tu aportación al sistema, tu sueldo será mayor o menor. Esto lo medimos de la siguiente forma. Si terminas el mes con menos dinero que con el que empezaste, se penaliza tu sueldo de forma proporcional a la media de pérdida de los usuarios con balance negativo. Si alguien fuera penalizado al 100%, únicamente cobrará el sueldo mínimo, de forma que las personas que no aporten, pero que consuman mucho, tendrán que contribuir para mantener su ritmo de consumo, buscando la reciprocidad entre las personas que usen demo. Todas las cantidades penalizadas se reparten de forma proporcional entre aquellos que han obtenido beneficios, es decir, a los que han gastado menos de lo que han cobrado y que tienen balance positivo. De esta forma se incentiva a aquellos usuarios que demos más de lo que obtengamos y se favorece el equilibrio entre los usuarios. En cualquier caso, este proceso es automático y no es requisito entenderlo, el único requisito es querer aportar. Puedes hacernos llegar cualquier duda o propuesta que tengas para mejorar demos a este email. Para que esta iniciativa tenga sentido, no vale solo con que te guste, anímate a unirte, probarla y difundirla. ¿A qué estás esperando? Esperamos ver tus aportaciones en demos.